Miércoles de Valerza. Y hoy tenemos novedades. En este caso, para los monotributistas. Se había anunciado algo, habíamos hablado, pero por supuesto queremos conocer más acerca de los créditos a tasa cero para este sector. ¿Cómo estás, Diego Zuliani? Hola. Buen día. Hola, Nancy. Hola, ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo sí. bien? Sí, a través del decreto 512 salió la reglamentación para los créditos para monotributistas a tasa cero. Uh -huh. ¿Qué consiste, básicamente? Son créditos que van a ahí. Este, hasta 90 mil pesos para los que son categoría A, 120 mil pesos para los que son categoría B y 150 para los que son categoría C o más. Ajá, o sea, un bien. crédito donde vos no pagás interés, hasta a cero, en 12 cuotas con 6 meses de gracia. Entonces, por ejemplo, si vos sacás un crédito de 120 mil pesos, pagaría... 10 mil pesos por mes durante 12 meses, 120 mil, uh -huh. pero a partir del sexto mes. O sea, de acá a 6 meses empieza a pagar claro. los 10 mil pesos. Así es la forma, 6 meses gracia y 12 meses. Ahora, ¿quiénes no pueden acceder? Los monotributistas que además tengan un trabajo en relación de dependencia o sean jubilados, es decir, monotributista con jubilación o monotributista uh -huh. y además sean autónomos. Entonces, esos ya están excluidos. ¿no? bien Entonces, eso son, es, básicamente es eso. Y después, este, ¿cómo se, se genera el crédito? Se genera a través de una acreditación, una tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, uh -huh. vos el proceso es, vos tenés que ir a la página de AFIP, vas a www.afip.com.ar, buscas ingresar a tu ingresar con clave fiscal, ingresas hay un botón que se llama adherir servicio, adherir servicio monotributista, y ahí lo que vos vas a poner es ¿cuánto es el monto que vos querés? Bien. un correo electrónico y cuál es el banco que vos estás trabajando. Entonces ahí lo que, FIPA, lo que va a hacer es calcularte si vos podés o no, porque va a depender de tu categoría, Claro. el monto que te pueden llegar a dar. Ajá. Entonces ahí, este, si te habilitan, vos podés ir al banco y te van a acreditar eso en la tarjeta de crédito, para que vos puedas acceder. Hay algunas cositas que hay que tener en cuenta, ¿sí? como siempre. No, como no todo, todo es color ¿sí? de rosas, sí, sí, sí. porque uno dice créditos a tasa cero, bueno, vamos, vamos. pero... Hay que tener algunas consideraciones. Primero, algunas restricciones. Voy a ingresar crédito, como siempre, no vas a poder ingresar al MUL, que es el mercado del libre cambio. O sea, no vas a poder comprar dólares, Ajá. ni vas a poder hacer operaciones de contado con liquidación, que ya venían restringidas, ahora siguen restringiendo sí. y bueno, entonces, eh, viene así. Y la otra, el otro aspecto que hay que considerar es que, porque cuando somos monotributistas están dentro de unas categorías, Categoría sí. A, B, C. Si vos tenés Dependiendo el... de lo que facturas. Exactamente. Dependiendo de lo que facturas. Si vos estás en la categoría B, facturas entre, más o menos, 30.000 y 50.000 pesos por mes. Sí. Ahí está en la categoría B. Para que el... te den el, sub... el préstamo, a tasa cero, tu facturación promedio, desde enero a junio uh -huh. promedio, se suman los seis meses, lo dividen en seis, te da el promedio, no tiene que ser mayor al 20% de la escala inferior. Vamos a decirlo en criollo. Sí. Si vos facturas entre 30 y 50 mil pesos, estarías en categoría B. Bien. Por mes, ¿no? Uh -huh. eh, Podés acceder entonces al crédito de. De 120 mil pesos. 120. Si tu promedio de facturación de los últimos seis meses, de enero a diciembre, no supera los 36, 000, 37 mil pesos exactamente. Uh -huh. Si vos, uh -huh. tu promedio no supera 37, te va a dar. Te van a dar, te van a decir, todo ok, puedes ingresar. Ese cálculo lo hace la FIP, porque vos la factura de las electrónicas. Claro, sí, ya entonces, está todo. Entonces la FIP sabe, pum, te hace el cálculo. Uh -huh. Y tiene un sentido, porque lo, el subsidio es un crédito a tasa cero, pero no es que el banco te dice, ah, yo te, te, te subsidio de onda, tasa cero, no te preocupes. No. Es el fondo de, de desarrollo le paga los intereses al banco. Uh -huh. sí, entonces, y eso lo pagamos entre todos. Entonces, sí. para que vos accedas sí. al subsidio, el, la FIB dice, bueno. Mira, vamos a, vamos a ayudar a los que están en esto, que han facturado menos del 20% de, de ese parámetro. Eh, ¿Cuál es el objetivo, Diego, específicamente de estos créditos o de que los monotributistas, dependiendo de la facturación, puedan acceder? ¿Cuál, cuál es el objetivo? Bueno, aparte del electoral, bueno, sí. obviamente, <risa> este, tiene un sentido de este, asistir a los que, que no se vieron beneficios con otros programas. Uh -huh. O sea, Y además ten en cuenta esto, tampoco van a poder acceder a aquellos que tengan una situación en el veraz mayor a 3%, Uh -huh. Ahora, si vos ya sacaste, porque este crédito viene, viene es el segundo sí, programa, sí. si vos ya tenías un crédito monoturista anterior, vos podés y no pagaste, mientras que no te hayan ejecutado, vos podés agarrar y decir, bueno, lo saco ahora, te lo compensa, es como una innovación, te compensa la deuda anterior y te, te, dan una, te liberan, si te queda algo, un, un monto adicional. Ajá. Entonces, si vos pediste, supongo, 80 mil pesos en el programa anterior y no lo pagaste, y ahora vos podés pedir 90, ellos agarran y ese listo, Compensamos 80 con 90, toma 10. Pero te dan, claro, te dan solamente uh -huh. 10. Te dan me solamente me 10, quedo sí. con, con esta duda que venías planteando, Diego, que es importante, ¿no? El, el haber facturado solamente el 20%. No, eh, el 20% más. Un 20% más. Bueno, pero ¿qué pasa con... soy categoría B. Sí. Facturé, no, no, no facturé 36 mil pesos, facturé 40. No. ¿No puedo acceder? No. O sea, no es que vos facturaste un mes 40. Claro, el o sea, promedio no... me da 40. El promedio, porque eso ¿qué, qué es lo que interpreta la FIP. La FIP dice, vos venís de una categoría A, pasaste la B, venís facturando cada vez más. Ajá. Y si venís facturando un 20% más, venís bien, no te voy a dar este subsidio. O sea, es como que venís, afando, venís, venís zafando, creciendo, no, venís creciendo, comillas. Entonces no te asisto. O sea, eso no, pues, no se compensa, digamos. No eh... se compensa, no, no sos uh -huh. acreedor de un beneficio, porque el crédito te hace cero de un subsidio en el fondo. Gracias. Sí, porque estamos en con Argentina con una inflación enorme, se licúa este, el, el crédito, y encima 18 meses, o sea, 6 meses gracia, uh -huh. y después un año. Entonces, para vos tener este acceso, ellos dicen, bueno, voy a, voy a ayudar a los que no, este, no han podido o no han mantenido el nivel de actividad, por lo menos uh -huh. en eso. Ese es el fundamento. ¿no? Eh, digo y la gente, que los monotributistas que nos están viendo en este, en este sí. momento, y quieren decir, ah, bueno, me, me interesa, quiero ver si puedo acceder, ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Ingresar directamente a la página? ¿Hay un link específico? ¿O ¿Cómo tienen no, lo, lo, lo más fácil, y son dos segundos. Entrar a la página AFIP, vas a ingresar con clave fiscal. Tenés que tener tu clave fiscal. Entonces vos pones tu quit 20-28, ta, ta, ta, ta, ta, y la clave fiscal que es AFIP 1010, AFIP 2020, la sí. que vos fuiste cuando te inscribiste como notista, tenés una clave. Uh -huh. Y una vez que ingresaste ahí, vas a adherir servicio, adherir servicio, un botón, y elegís crédito a tasa cero. Y te bien. van a aparecer campos. tres campos, es muy fácil. Monto que vos querés, no, vos podés poner el monto que vos querés hasta 90, hasta 100, pero vos podés pedir un crédito menor, este, no menos de 10 mil pesos, se puede poner el monto. Después ponés un correo electrónico y después elegís el banco. Si vos no tenés tarjeta de crédito, el banco está obligado a darte la tarjeta de crédito. Bien. Ah, bien. Así y, re y respecto a, a lo, bueno, decía los montos y la, la forma a pagar, ¿sí o sí en todos tiene que ver con seis meses? Sí. O sea, solamente hasta seis meses puedes hacer, digamos, eh, la, el pago? No, no tenés seis un mes, año para pagar. Ponés un año, pero seis meses de gracia. De gracia. O sea, ah, durante bien. seis meses no vas a pagar y, y a está. partir de ahí un año. Bien. Después vos podés uh -huh. ir a hablar al banco y decirle cancelar, obviamente que eso claro. no le conviene a nadie, Exactamente. a tasa cero. Claro, pero yo, yo sí. pensaba que si se, po se podía financiar en, en más tiempo, por eso no, me preguntaba. el ah, Solamente es, es un año. Es un año, Bien. con seis meses, gracias. Claro, uh -huh. que por eso decías 18 meses, ¿no? Sí. Eh, Diego, ¿cómo lo han tomado lo, los monotributistas? Porque veíamos que hay algunas restricciones, eh, hay algunas personas que directamente no pueden ni siquiera pedir este, este beneficio, pero ¿cómo...? ¿Qué se nota? No, seguramente esto recién está saliendo, sí. porque se, se regularizó ahora el tema de la, pl la plataforma y todo para acceder, y este, pero va a ser una demanda enorme, ya hubieron muchísimas solicitudes, y uh -huh. solicitudes que se, se están aprobando, o sea, se van a aprobar, con lo cual este, lo, no dej no dejemos de intentar, porque claro. son dos clics y conseguir sabés o no, porque la fin, si te dice que no, te dice ahí dice no, porque vos todos sos jubilado. No, no tenés que esperar. No tenés que esperar nada. Ajá. Para saber si tenés. Después tenés que ir al banco a ver cuándo se te acredita, que llegue la tarjeta, que venga, porque viene como un margen. Y viene otra cosa. En el crédito anterior eran desembolsos. Eran 150 en tres desembolsos. Ahora es un solo desembolso. Ah, una, vez? Sola vez, una sola vez. Una sola vez se te acredita en la, en la tarjeta de crédito. Bueno. Entonces, nada, no nos cuesta nada. Podemos solicitarlo, ver si, si cumplimos. Y, este, y entra a en la página la FIP, y en 10 minutos. Claro, y, sí, por Diego, dudas. y la, en, la por entrega, la la entrega del dinero también es, es rápida, digamos, o sea, si estás cumpliendo los requisitos... Te entregan el dinero en la, en la tarjeta de crédito en la, rápido. Exactamente, sí, lo sí, sí. El proceso es en el banco. Claro. En el banco, pero uh -huh. tenés que tener esta habilitación previa de afi. Claro, todo uh -huh. va a depender también si ya tenés una cuenta, si ya tenés la tarjeta, claro. Claro. todos Sin esos duda. pasos sí, sí, sí. previos que algunos ya lo van a tener y va a ser mucho más rápido. rápido, y otros van a tener que empezar, empezar. de cero, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, es un gran beneficio para aprovechar, me parece que muchos van a querer aprovecharlo con estos 18 meses, ¿no? teniendo en cuenta los 6 meses de gracia, el año después para la devolución. Uh -huh. A tasa cero sí, es un beneficio. Es un beneficio que hay que aprovechar. Importante. Sí, sí. Está bueno. La gente que se quiera comunicar con Valerza para consultar por esto o por cualquiera de los otros temas. En Alvear 499, local 2. Uh -huh. Estamos a media cuadra del shopping. Y así que, o nos buscan... están atendiendo el presencial, social. digo. Sí, estamos atendiendo el presencial. Y después el video lo subimos para el que dice cómo era y repase los pasos. ¿Qué paso. que dijeron estos? Claro. <risas> Ahí Exactamente. Está. Nos buscan en YouTube y pueden ver el video, nos hacen las consultas por correo electrónico sin sin, sin costo a info@valerse.com.ar. Y hay que seguir hablando, ¿no? de de lo que se sí, viene, sí. algo habíamos adelantado de estas medidas económicas preelecciones sí, y viene Puntual, ¿no? sí. lo que dijiste acá hace tres semanas se sí. viene cumpliendo así a rajatabla. Sí, así que Bien. bueno. Y la próxima semana, Diego, te vamos a preguntar, porque sabemos que Valerza viene creciendo también, eh, hay novedades, hace rato me comentaba fuera del aire, así que ya la, la semana que viene vamos a hablar, ¿te parece? Dale, dale, nos vemos dale. la semana que viene. Gracias, Diego, gracias, Diego. gracias a la gente de Valerza.